Saludos, soy Israel Banger, en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para escuchar Blue Star con micrófono A la verdad a mí me funciona a la perfección, lo único que tienen que hacer es lo siguiente Lo primero que deben hacer es actualizar Windows 10 para que el controlador de pantalla Esto que controla, esta, esta, esta barra que va a salir aquí Controla todo el sistema, todo eh, lo referente a videojuegos en Windows 10 Y el sonido, entonces al actualizar el sistema operativo se les va a venir, se les va a, a actualizar esto también y, y les va a funcionar a la perfección. Entonces, vamos a, vamos a, primero que todo vamos a actualizar el sistema operativo. Para actualizarlo simplemente presionen Windows más la tecla I o simplemente dan clic derecho, eh, configuración, clic derecho aquí en inicio, configuración, eh, actualización y seguridad. Y luego eh, esperamos a que nos saque aquí para descargar la actualización. En mi caso, yo ya he hecho todo. Me faltan poquitas actualizaciones. Eh, eh, me toca reintentar en esta que está cometiendo un error, pero fue por por los debidos que yo quité alguna seguridad de Windows, pero yo tengo el sistema actualizado ya. Entonces, una vez hecho ello, una vez que actualizan el sistema operativo, eh, se vienen aquí a la, a la, a la, al sonido, dan clic derecho, abrir configuración y cuando estemos aquí en configuración vamos a darle clic en configuración de privacidad del de micro, del micrófono damos clic allí pauso esto un momento sonido para que no me interrumpa ya vamos para allá entonces una vez le demos clic allí que nos abra no, como esta ventana nos vamos a venir aquí y vamos a, a, a activar estos permisos estos permisos ya que aquí está Blue Star incluido para que le toca a, a habilitar la estación para que Blue Star pueda conectarse con facilidad a este sonido al micrófono. Miren, micrófono dice aquí, ¿no? Activan activan todas estas opciones y listo. Bueno, esta es, la, esta es la parte más difícil. Ya viene la más fácil. Y la más fácil es la siguiente. Ustedes, una vez que tengan el, el juego ejecutado, una vez que lo tengan ejecutado, le quiten el sonido para que no, me, no, no nos interrumpa. Voy a ponerme el micrófono ya me lo he puesto bueno una vez estén aquí una vez estén en el juego como tal y te quieren escuchar el sonido de, de, de fondo y al, y al mismo tiempo quieren capturar el, el juego para capturarlo no necesitan un programa como tal windows 10 ya viene con esa opción a, eh, por defecto para ustedes capturar el juego y el sonido entonces para capturar el juego de, de, de, en blue star simplemente presionan la tecla windows más G y les saldrá en pantalla esta opción. Entonces, ustedes aquí eh, para que se escuche el sonido eh, con el micrófono, para que se escuche el sonido con el micrófono, se vienen aquí a configurar. Se vienen aquí a, eh, ¿qué dice? Se vienen aquí a configuración, se les va a salir así, como está aquí. Cuando den en configuración, les va a salir así. Entonces, ustedes van a venirse, van a ir configurando total tal cual como yo lo tengo aquí, no va a hacer nada. Aquí tampoco. Tampoco hacen nada, estos son los comandos para manejar esta esta, esta capturadora. Eh, guárdenlo para que lo estén usando. Eh, personalización, también aquí pueden eh, personalizar el fondo de este de esta capturadora, en mi caso yo lo tengo oscuro. Y aquí esta opción la tengo, así como está aquí, como pueden ver, en captura eh, esta opción como está en este, esta es la más importante, aquí quería llegar a grabación en esta opción, las notificaciones ustedes lo pueden poner como quieran, en mi caso yo lo tengo así como está aquí pero en, en esta parte del sonido del juego es muy importante, para ungarlo, marquen esta opción que dice todo marquen esta opción que dice todo, y una vez marquen esta opción se van a venir aquí a, se van a venir acá, se vienen aquí y en esta opción, eh, una vez que marquen todo, cogen la opción que dice Audicular. O sea, yo, en mi caso, mi, el nombre de mis audiculares son, es este. Este que está aquí, este es el controlador. Entonces, cogen este. Yo, cuando quiero que se escuchen el TV, porque tengo que conectar el TV al ordenador, pongo esta opción. Pero en mi caso, no quiero que escuchen lo que tenga alrededor mío. Simplemente activo esta opción del micrófono cuando me lo pongo y listo. Y ya, escojan esta, la opción del auricular. Si les salen dos opciones, como en mi caso, que sale este de acá, este micrófono y este de acá. No escojan este. Escojan ese, este de acá. O, o ustedes van practicando hasta que les funcione allí. Entonces, una vez hecho ello, eh, les va a funcionar a la perfección. La única forma de que no les funcione esto es que no hayan actualizado el sistema operativo. Si no lo actualizan, no pasa nada. Deben actualizarlo porque si lo actualizan les va a correr mejor. Y lo otro que les quería es, a, mostrar como recomendación es que cuando vayan a iniciar el juego, desactiven el antivirus si tienen. Y si no tienen antivirus, desactiven por un momento war servicio inextruntable, ya que esto se ejecuta en tiempo real y les pone el juego lento. Es más, el mismo, el mismo eh, emulador, cuando usted lo inician les sale una notificación de que no sé si a usted le sale, a mí me salía, de que desactivaran el antivirus, porque no les va a correr bien. Y, tal, y lo otro es que si no tan, si no actualizan el controlador de pantalla tampoco les va a correr bien, se les va a estar pegando en mi caso está fluido debido a que eh, tengo todo bien organizado lo otro es que si necesitan un vídeo de cómo yo tengo todo configurado me lo pueden solicitar y yo se lo hago bueno eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y no olviden de suscribirse y pedir un tutorial si lo, si lo, así, si lo necesitan ¿no? esto lo estoy creando por un... Un usuario que me escribió hace, no, hace como una hora de que no sabía cómo, creo que no sabía cómo escuchar eh, sonido de Blue Star con auriculares. Entonces me estoy creando tu, este tutorial. Eso ha sido todo por hoy espero que lo hayan entendido. Chao.